Qué buena captura, Roque de Carpa, ¿eh? impresionante, amigo. Ven ahí amigo, ven ahí Vamos por más Vamos, eh. guía el Nico Queen Barbón de este lado Barbón de este lado Y acá tenemos una boda. Se va la agüita, la agüita Ya estamos con batón de cantidad de boda, buena.